Bueno, una vez que hemos terminado y vamos a tomar de ejemplo nuestro modelo realizado en el ejercicio número uno, eh, vamos a poder configurar algunos eh, aspectos, por ejemplo, de las cotas, eh, si queremos cambiarles el aspecto o acomodar su visualización para, para tenerlo de una forma más eh, clara o más visible, eh, o simplemente por una cuestión de gusto particular eh, si deseamos cambiarles el aspecto. Recordemos que teníamos eh, habilitado el, la, el sistema de unidades de eh, medida según la plantilla que elegimos al inicio del modelado. Podemos cambiar la plantilla si venimos al menú superior izquierdo en el ángulo y elegimos ajustes. En ajustes tenemos la posibilidad de seleccionar otra de las plantillas. Si bien estamos trabajando en la plantilla simple en metros, y es la que nos conviene, eh, ya que se adapta a nuestro sistema de eh, medición. Pero si quisiéramos elegir otra, podemos cambiar, y, no, y ya no estamos en el inicio del, del modelo, podemos cambiarlo desde ahí. Eh, bien, tenemos seleccionado nuestra, una de nuestras cotas que hemos este, dispuesto en el modelo, y simplemente viniendo al menú de la barra lateral derecha, haciendo clic en información del modelo, se abre estos paneles, uno de estos paneles que ustedes saben son acoplables y podemos eh, cambiarles el aspecto, también podemos cambiar la precisión, el tipo de eh, formato para decimales y demás aspectos que tienen que ver con eh, las unidades de longitud. Desde esta T que nos indica que podemos editar la parte textual de la cota y, el y también otros aspectos. Podemos cambiar, por ejemplo, eh, la fuente tipográfica. Podemos elegir entre esta serie de opciones eh, predefinidas que eh, nos ofrece SketchUp Web. ¿sí? Podemos elegir, para que se visualice el cambio, tenemos que darle actualizar todas las acotaciones. Tenemos en este caso una fuente que eh, nos permite eh, un, ver un aspecto un poco más de borrador, un poco más de estilo de croquis. Podemos cambiar a otra de las visualizaciones, a, con dar, eh, actualizar todas las acotaciones, se eh, aplica a todas las cotas, más allá de que tengamos seleccionada solo una. Con la misma lógica funcionan los demás aspectos, podemos cambiar el estilo de las flechas, Sí, dándole a actualizar, se cambian todas, y la posición del texto de la cota, si queremos en el centro, sobre la línea. ¿sí? En este caso, si sí, tenemos aplicado este estilo que es el que nos permite visualizar siempre de frente a la pantalla. Si no lo aplicamos, por ejemplo, podría verse en proyección horizontal en función del eje o del elemento que esté eh, siendo acotado siempre conviene para que, eh, habilitar esta opción para continuar viendo eh, las dimensiones y todo lo que es la información textual de la cota, más allá de que este, movamos o giremos o rotemos el modelo. De esta manera nos aseguramos que permanece siempre visible.